Parceros, ¿vieron o no? ¿Cómo vamos? Oiga, hoy les voy a mostrar ese almacén que ven allá atrás que dice Dollar Tree Bueno, allá adentro todo es a dólar Como lo escucharon, a dólar o bueno en pesos colombianos sería a 4 mil pesos aproximadamente Allá está, ahorita vamos a entrar Vamos a ver si no nos ponen problema por grabar eh, Allá ustedes consiguen. todo. resguardamos un poquito de la lluvia Ya comenzó a salir el... El mono por allá ya se ve un poquito bueno. Entonces, como les decía, estamos aquí en el sur de la Florida. Estoy en uno de los tantos Dollar Tree y aquí hay muchísimos. Ustedes pueden conseguir muchísimos. Entonces, bueno, ahí se los voy a mostrar. Vamos a ver que no nos pongan problema de grabar. Vamos a ver si los puedo documentar y a ver qué les puedo mostrar porque ahí adentro se consigue de todo. Obviamente no es la calidad de lo que ustedes van a conseguir como en un almacén como Publix. Eh, Publix, hagan de cuenta los que están en Colombia como un carullo, un pomona, una cosa así. Eh, no sé en México con qué compararlo, pero hagan de cuenta que es un supermercado fresón. Y aquí no, acá es cosas de dólares, o sea, más de 4.000 pesos colombianos, 20 pozos mexicanos, pero bueno, para el sirve, ¿no? Entonces, bueno, me puse chamarrita porque con la lluvia los aires acondicionados aquí se ponen muy fríos. Entonces, bueno, vamos a, vamos a ver si podemos documentar. Bueno, nos encontramos una ardillita antes de entrar. Mírenla. ¡Hola! ¡Hola, ardillita! No sé si le alcanzan a ver. Ahí se escondió detrás del árbol. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola tú! ¿Cómo vas? Mírenla. ¿Será que también se va de shopping al Dollar Tree? Se metió ahí. Bueno, vamos para adentro. Oiga, eh, como dato curioso, ya el uso del tapabocas es opcional aquí en la Florida ya. Ustedes si quieren lo usan, si no, no lo usan, pero ya nadie les exige tapabocas. Esto es para las piscinas. duro ¿Sí? para piscinas. Todo lo que ustedes vean acá, todo va a ser a $25. Miren lo que les decía, cosas de cumpleaños como cosas que no voy a hacer una sola vez un baldecito bueno, estos son como adornitos para, para una fiesta infantil orejitas de conejo los festones, miren estas cubetas para hacer hielo de conejitos eh, no me acuerdo cómo se llama, esto lo ponen en las fiestas infantiles bueno entonces acá tenemos happy store ah, se viene la pascua entonces por eso está todo de conejitos entonces si es lo que les digo y todo, todo lo que ustedes acá consigan todo es a 1.25 ahora entonces deberían cambiarle $3 por $1.25 and, 25, and quarter. debe ser ahora el nombre de este almacén bueno acá ya terminamos la sección de cumpleaños eh, bueno de fiestas y acá tenemos como la sección de jardinería sería esto sí como sección de miren hay como palitas cuetas cuetas si es como para el jardín materas les dije que hay el decor y hay de todo, de todo, de todo, miren, eh, estas tarjetas de, de cumpleaños, de salud, aquí están dos, no sé si alcanzan a ver hay dos por un dólar, aquí está el cumpleaños, de agradecimiento, ahora sí vamos acá, hay dos, dos tarjetas, dos de dos por un dólar, y aquí hay más cosas de eh, para las fiestas miren estas cintas para hacer adornos miren las cintas para hacer adornos no puedo hablar muy duro porque estoy dentro de la tienda y no quiero que me digan, no quiero que me digan nada acá dice focóxis que es esto un chocolate Sí, miren, chocolatinas en forma de conejo para la Pascua Entonces sí, iban a ser a uno del dólar 25 Miren, eh, bueno, cuando yo era niño se utilizaba mucho como hacer sorpresas Y eso utilizaban así como juguetes baratos para hacer las sorpresas Acá pueden hacer eso, miren, todo esto es a dólar 25 y Miren, hay carritos Hay flautas Miren, una flauta por dólar 25. Miren, estos es, son esto es Hot Wheels. ¿Todo? Hot Wheels a 1.25. Más huevos de Pascua. Un poquito de huevos de Pascua. Bueno, cambiamos. cambiemos. Cambiemos otra sección a ver qué conseguimos. Ay, miren, aquí hay más. Aquí hay más como. juguetes ¿no? Son como manteles, manteles para... Ah, miren, esto es para... Para poder tener la cerveza fría. Frisbees. no frisbee. Miren, frisbees. Gafas para niños. Ya les mostré. Vamos a otra sección a ver qué conseguimos. Aquí hay las tarjetas. Bueno, me metí aquí a la sección de elementos de para el colegio. Entonces, que les decía? Ganchos. Estos son como elementos de oficina: clips, crayolas. Todo, como les digo, todo, son la 25. Crayolas eh, Una cinta del alfabeto el, el famoso liquid paper que usaba en el colegio Grapadoras, sacaganchos Como recipientes para poner papeles esto es más como cartillas para colorear para niños. Si ¿Sí ven, todos es y todo es a bailar 25 mil sobres 1.25 los sobres. Cuando van a mandar el correo, marcadores, pues miren los, que no son marca Sharpie como los presones, pero son, no sé, sea, marca yo y valen 1.254. Lapiceros, bolígrafos. Nosotros en Colombia le decimos de esferos y a veces me prestan esfero y todo el mundo es eso. Bueno, en Bogotá, porta retratos. Venga, no, aquí hay más juguetes, güey. Aquí conseguimos más juguetes. Miren, más juguetes, más juguetes. Pistolas, mucho juguetico, mucho aquí En este dólar Tree que me metí es como mucho juguetico. Pongan en los comentarios si quieren que les deje el aire si de este dólar Tree. Miren carritos. ¿Sí me dejé con estos carritos cuando era niño. Muchos. Chévere. Mira de hecho hay un niño que está jugando ahí. No le dan para que no nos metamos en problemas. Bueno, cosas para niñas. No que necesitas, ay, miren. Aquí no me acuerdo cómo se llama esto, pero hay cosas como para de madera. Miren, mariposas, stickers, la calcomanía, como decimos en Colombia, cosas para pintar en acrílico, acuarelas, miren, las brochas. Si ven, y todo aquí lo consigo, como a todo Miren para hacerlas, yo esto no lo usaba desde que estaba en el colegio. Para uno pone la acuarela y el pincel. Bueno, esto sí que básico a dólar 25. Todas las bolsas para meter los regalos. Miren, todas estas son bolsas para meter regalos. Si las ven. Eh, a aquí qué más conseguimos. Las Cosas para hacer como de cumpleaños, el, nosotros en Colombia es el superware. Este aquí las venden a doblar 25.2 a 25. La cuchara para servir la sopa, desechables, desechables. Desechable. es para fiestas de cumpleaños a 25. Apenas porque ustedes saben que son los vez y chao muchas cosas de cumpleaños bueno, vámonos de esta sección porque hay como mucha hay mucha gente, estoy hablando pasito entonces vámonos para un lado donde estemos más solitos porque aquí les digo, ustedes consigan de todo vamos metiendo un dólar que está gigante porque hay grandes, hay pequeños bueno, vengámonos por esto estos son portarretratos miren, portarretratos, portarretratos Eh, esos son eh, para hacer adornos de las, cuando hacen los matrimonios cuando hacen los matrimonios aquí es donde pones las donde entierran las flores es en eso y los adornos del centro de mesa los pones en eso bien, para hacer adornos del centro de mesa bien, mucho para decoración esto es decoración decoración aquí qué tenemos como para poner velas entonces, para poner velitas. Y de hecho, hay, vel y hay veladoras. Miren. Velas, velas, velas, velas. Todas nos van a conseguir a las 25. Para las chicas que les gustan las esencias. Miren, esas son esencias. Y bueno, ahí están las flores. Para que ustedes con esas las ponen allá en el, en el aparato. Ese o verde que les mostré. Y ya se me Ahí hacen su adorno para el centro de mesa. ¿Ah? ¿Cómo les va apareciendo el dólar tri? Ah, no, pues a mi mamá le encanta porque pues, aquí hay casas, perdón la palabra, pero todas maricaitos y a dólar y medio, pues, miren, audífonos, si necesitan unos audífonos así es vale rápido, miren, a dólar 25, bolígrafos, esferos, audífonos, cables para cargar el celular. bueno, Bambillos, acá ya llegamos a una sección que me gusta como más a mí. Eh, miren, navajas, estos son corta, cortadores. Alicates, esto no es como para construcción ya, miren, eh, para hacer el, ¿cómo se llama esto?, para poner el concreto, para darle brillo a las ruedas, eh, ambientadores para el carro, wow, si ¿sí ven, les dije, aquí ustedes consiguen de todo, o sea, ahí está, está. miren, lamparitas, bombillos, Bombillos, esto, esto, pero no sí, sé si será expresión es este, pero esto ustedes lo pasan por la ropa y les quitan las botitas. Y acá lo consiguen a hablar 25. Este es lo mismo para hacer masajes, ganchos, ganchos. Miren, cinta. Es buenísimo, y a dolar 25 cinta normal, cinta pegante normal, miren, lo mismo, a dolar 25, Holográfica de colores, esponjas para lavar el carro, y todo a dolar 25. Ahora, llegamos a la sección de alimento para perritos, miren, aquí hay, miren, Miren todo lo que hay para sus mascotas. Oye, miren aquí antes de irme de la sección de como de construcción. Miren los famosos niveles. esto los usamos mucho para hacer cortes así para poner que las cosas que me cortadas niveladas. Y ahí es donde comienza la sección de mascotas. Miren todos estos son eh, alimentos para sus gatitos, para los perritos. Uf y todo a 25. Miren huesitos. Bueno vamos a llegar a una sección que a mí sí. Me gustaría poder llevarme todos estos mis viajes, que es todo lo de ASEO. En Colombia lo de ASEO, yo no sé por qué es tan caro. Y miren acá, el costo de lavar la losa, un dólar Y ahí, miren de cuántas marcas hay: Palmolive, Axe, Spican Span. Mira, aquí más grande: Ultra Deluxe, y todos, un dólar yo no sé por qué en Colombia esto es recargo, pero mira, toda esta sección es de jabones. Todos de jabones y de cosas de aseo. Acá lo de aseo, que es algo que, pues uno nada más, usó una vez. Pero lo no de aseo, que yo no sé por qué en Colombia es tan caro. Todo esto es de aseo. Vámonos por el otro lado, porque ahí están surtiendo. Vámonos por acá. Miren, champús para bebé. Un chalco para bebé, talco para bebé. Estas son las toallitas limpiadoras como los pequeñín. Medias, medias, medias a 1.25 en una fan y necesitan unas medias. A 1.25. Cepillos para el cabello, aquí ya son cosas como... Eh, los, las bambas o los cauchos, no sé cómo les digan esto para agarrarse el pelo. Pashminas. No, son 1, 25. Bueno, Aquí tenemos unas veladoras. Metámonos por acá. No, nos metamos por Y Son unas cosas de vellos, pero ahí están surtiendo. No, interrumpamos las personas que están trabajando. Ah, bueno. Aquí cosas para... De aseo para hombres. Entonces. Eh, como crema para el pelo. Para peinarse. Champú. Miren, champú. Champú. Y hay de todas las marcas, ahí veo 5, Power Stick, Pro, Pro Fórmula entonces son champos Y todos son 95. ¿Qué tal? Eh? Miren Pues no son... No son Head and Shoulders, pero bueno Para una fan, esto se llama Oil of Life Bueno miren, entonces allá hay más cosas de cumpleaños Miren, todo lo de cumpleaños, bombas de cumpleaños si ven cosas que uno utiliza una vez y ya, como muy desechable, entonces ustedes lo pueden comprar acá todo a dólar 25. Recuerden, dólar 25. Por allá, miren, hay gaseosas. Tenemos Pepsi, Coca-Cola. Bueno, acá lo van a conseguir más barato. Chocolates, miren. Las chocolatinas a 1,25. Todo aquí a 1,25. Chocolatinas. Bueno, sigamos por acá. Miren, aquí están todas las cosas de aseo para el baño. Miren, para limpiar el baño. Para lavar la losa Miren lo de lavar la losa Esto había en mi casa Cuando era niño Para raspar las cosas, para raspar la zanahoria Cuchillos eh, No sé para qué se es esta rea. Miren una escoba A las 25 oh, aquí ya ven a $1.25 Más esponjas para lavar la losa ah, Miren, individuales Y no están feos, miren estos individuales Ah, ya saben, ¿no? ¿A ah, cómo son? Como decía un cómico en Colombia A todo a mil, aquí todo es a 1.25 Antes, Antes de la pandemia todo si era a dólar eh, Los guantes y bueno, Como que aquí ya se acaba lo de cocina Vasos desechables Cosas como un organizador Vengan por acá eh, Bolsas, los, los Z-Block Bolsas, bolsas para guardar cosas estos son también bolsas, eh, los superwares, en Colombia le decimos las cocas A ver yo me llevo aquí esta agüita eh, Miren los superwares, aquí son puros superwares Bolsas de basura, miren es que esto sí, un 95 En Colombia creo que pagamos en colombia creo que vale como 10 mil pesos que viene siendo como 3 dólares unas bolsas de basura esto sí aquí es un desvare esto del dólar tri y esto es muy famoso aquí en la florida eh, como para hacer tortas en los famosos moldes para meter al horno a 25 más eh, tupperware o cocas como les decimos nosotros Pilas, miren Bueno, claro que eso sí, las pilas no se las recomiendo mucho, no, porque esto si uno lo, se lo necesita que sea duradero. Pero bueno, para un desvario así de urgencia, doble A. Pilas doble AA, A, triple A. Metámonos por acá. Miren, maíz, latas de maíz. Eh, sopa. Miren, esto es una sopa de sopa de papa. Sopa de papa, un lugar 25. Eh, frijoles, también, pero yo realmente no he comido de acá esto, no sé, bueno, eh, aquí estos, eh, aquí les encanta estos macarrones en chips, a 1.25, eh, cereal, los chitos miren estas lasañas, a 1.25, eh, las salsas, miren esta salsa ranch, a 1,25. ¿Qué más? Miren la salsa de tomate, el ketchup. 1,25. ¿Quién sabe cómo estará de sabor? Miren la mantequilla de maní. Esto sí me gusta. Miren aquí, esta mantequilla de maní. Y vale 1,25. Aquí es un poquito en el Walmart, que es como, no sé cómo decirles, como el éxito de Colombia, más o menos. El precio... En Walmart sí es un poquito más alto, pero la calidad va a ser un poquito mejor. Entonces, bueno, eh, ¿qué más tenemos? Miren, para hacer tortas, para hacer ponques, para hacer una torta de chocolate. Vengan, síganme por este pasillo porque está una chingada. Pónganle cuidado. Bueno, todos estos vasitos a 1,25. Más vasitos, más vasitos. Miren, vajilla, vajilla, el plato, el plato como en cerámica a 1,25. Este en vidrio, mira, en vidrio, en vidrio, a 1.25, ¿Ah? miren este Happy, happy 1.25, miren estos grandototes, 1.25, para la sopita, para la sopa de espárragos, 1.25, miren esos negros. ¿Ah? Lo que yo les digo, tengan en cuenta: no todo el dólar tri, todos diferentes. O sea, si vamos a otro dólar tri, eh, eh, a otro dólar tri, esto no lo vamos a conseguir. En todos, ustedes consiguen el surtido diferente. Y bueno, de este lado, miren, ya tenemos eh, jugos. Bueno, yo no soy mucho de comer alimentos del dólar tri, pero bueno, ahí está la opción. Miren, todos es a dólar 25, todos estos es jugos a dólar 25. Es que yo me imagino que para una fiesta de cumpleaños o algo así donde se necesitan muchas cosas. Pues miren, un jugo de naranja de dólar 25 marca Twist. Miren el agua Fiji, esta agua es carísima. Miren, acabado de dólar 25. ¿Ah? Y miren más vasos, vasos. Miren, vasos de vidrio, esto pesa, pesados. Es que no los puedo mostrar en la cámara, pero esto está pesado. Bueno, sigamos, vamos. Vamos a ver si terminamos esto ya porque si no se me aburren de ustedes aquí. Les da hambre de todo lo que estamos viendo. Miren las sopas. Miren sopas. Estas son sopas para microondas de noodles. Sopa, Mira la sopa de... al beef soap, la sopa de carne. Esto les encanta aquí en Estados Unidos. Mira, a dólar 25. Les encanta esa sopa de lata. Eh, como pistachos, maní, cosas así Eso, frutos secos eh, Dulces Cereales eh, el, La botanita, como le dicen en México Miren, la botanita, $25 Botanita, botanita Pues no son marca Frito-Lay, o bueno, son marca Whisper Y Barbecue, Regis Miren, paste picante. Miren la salsa. Un dólar 25 para botanita. Más gaseosas. Claro que son Star Strippers. <ríe> Star Stripes. La gaseosa. Más botanitas de chicharrón. Eh, miren el Montandiu. Aquí. A dólar 25. Y miren esta botellota. Vean las cosas que no entiendo. Es esto porque aquí es a un dólar Miren, esto en Colombia es muy caro. Y acá, todas estas cosas de la cocina de limpiar, un dólar Y miren, miren los clínicos que son que los no usamos tanto, un dólar Allá hay todas las cosas del aseo para la cocina. Ya la hemos visto. Si sí, vamos acá, hay más comida todavía miren las chocolatinas, estas chocolatinas son ricas porque vienen rellenas de manis y, cani, y son de la marca ruiz de la misma marca del, de las originales sándwich de chocolate rollos como el, como el gancito galletas galletas galletas Uf. miren los chocolates los dulces yo les voy a dar aquí un tip. Cuando ustedes intenten llevar regalos para Colombia. Y intenten llevar un dulcecito. Aquí viene y lo consiguen a $25. Pero no van a decir que yo les dije. No van a decir, no van a decir mi secreto. Gomitas. Las gomitas a $25. Eh, más galletas. No. Tomamos por acá. Más pilas. Oiga, ya se suscribieron, ya le dieron like al video, no olviden suscribirse abajo, es gratis. Bueno, vamos terminando, porque ya el, yo creo que les debió dar hambre de todo lo que vimos. Miren, Baby Roots, chocolates a $1.25 y bueno, ya, vámonos de aquí. Ya ya. Miren, gafas de aumento hasta $3 a $1.25, gafas de sol y bueno... Vámonos, ¿qué tal les pareció el recorrido del Dollar Tree? Si les gustó, oiga, like, no sean malitos. ¿Cómo les pareció el recorrido por el Dollar Tree? Si les gustó, no olviden el like, no sean malos, suscríbanse. Es gratis, free, totally free, barato como el Dollar Tree. Oigan, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por dar el like. Comenten si quieren saber la ubicación de este Dollar Tree. Pónganlo en los comentarios y les pongo la ubicación de este Dollar Tree. Eh, que hay un montón, hay muchísimos. Eh... Y bueno, nos vemos al próximo video. Gracias por ver, brothers. Chao.